De violación, la de apropiación del patrimonio cultural por sus santos cojones con el apoyo institucional. Una vez más nos venden el perdón de Dios, os engañan con sus sermones poniendo precio a la salvación. ¿Por qué esta iglesia siguiente?